Bueno, saludos, soy Real banger En esta hora les voy a mostrar cómo hacer para crear un archivo, generar un archivo de PDF concifrado desde Word. Entonces abrimos un documento en Word con el archivo que queramos generar el PDF con cifrado. Entonces simplemente vamos a dar clic en archivo, guardar como. En este caso lo voy a mandar a escritorio, lo voy a poner un nombre, voy a poner de YouTube. Y aquí vamos a desplegar esta, esta opción, vamos a escoger la opción que dice PDF y luego vamos a dar clic en opciones y aquí eh, si ustedes van a generar el PDF solo de una página la página en la que están, dan clic en página actual, pero como tengo una sola página no es necesario que yo lo seleccione, entonces aquí vamos a dar clic en cifrar documento con una contraseña luego vamos a dar clic en aceptar y aquí vamos a escribir una contraseña me voy a poner el 1 al 91 y la confirmamos luego damos clic en aceptar, luego clic en guardar y aquí ya se generó eh, el archivo, ese le va a iniciar automáticamente yo lo estoy cerrando pero para que lo vean es este que está aquí este es el pdf, solo que abre con explore porque lo tengo configurado así entonces cuando lo vamos a abrir él les va a pedir una contraseña la cual es del 1 al 9 ustedes ponen la contraseña que corresponda y este es un pdf no se deja editar por lo que está en, está en pdf, ya si lo necesitan editar Háganlo, ábranlo con un archivo, con un programa, eh, no ábranlo como PDF, con un programa que tiene que ver con edición de, de archivos PDF. En este caso, solo esté para visualizar, por eso no me lo deja editar, porque aquí ya se genera el PDF. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si tienen alguna duda, me pueden escribir en la descripción del vídeo. Chao.